Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno, y hoy vamos a hacer un video como los que hago habitualmente cuando doy este tipo de cuestiones Que es un video muy muy muy cortito para dejarles simplemente, más que nada, mi código de la búsqueda de el tesoro En el cual podrán obtener potenciadores y, bueno, espero que les sean de utilidad y Compartan el video, dejen like, suscríbanse al canal, suscríbanse al canal de Twitch. Avísenle a todo el mundo de este chabón que sube videos de WOT para que seamos cada vez más en la comunidad. Entren a mi Discord también, así pueden estar en contacto con gente que, que disfruta y juega el WOT. Y bueno amigos, nos vemos en la próxima. Chau chau.